la soltó, es un no cabrón, David lo probó. ¡Aló! Soy Homero Simpson. ¡Uy! Oh, ¡Homero! No. ¡Baja la música! El Vizal la soltó, es no cabrón, La David lo probó. Se enamoró. Me llamaron para bailar, esta vaina se jodió. Que tú este no es de la mata el que la mata se odió. la soltó. Ha sido en el juego, todo el mundo sabe cómo brego 20 años seguimos invicto en esto, yo soy Diego en la Copa del 86 reventando la ley. No hay defensa que pueda conmigo, baby, aquí no hay regla. Yo lo saben, que cuando me pongo para esto aquí no cabe. Hicimos tal presión los bajos de la nave, es muy fácil montar un número uno como yo ninguno. La otra la dejé por piqui, me en una caravana y dice mira ya va Nikki. la baby en Miami toda le puse su wiki. -oh. Do you love me? Pero cuando está horny, pide que ese buri con el mío se la adorne. Y una colombiana le saqué la visa y se vino con una mina pa' mi socio Visa. El Visa la soltó y sonó cabrón. La viví lo probó y se enamoró. Me llamaron para bailar y esta vaina se odió. Esto no es de la mata que la mata. Dijo solo cabrón. La baby lo probó, se enamoró. Me llamaron para bailar y esta vaina se jodió. El que no entiende la mata, el que la mata soy yo. Dijo el solo cabrón. La baby lo probó, se enamoró. Me llamaron para bailar y esta vaina se odió. El que no entiende la mata, el que la mata soy yo. Se acabó. <tose>